con la misma ropa que sale en la foto. Lo primero que sacaron fue su chambita y ahí ya... La familia de Marisola Bello aún está en shock. La mujer desapareció en 1998 y fue encontrada recién el pasado lunes, enterrada en una caballeriza del club de Campo Sorno. Justo aquí, hace 24 años, Carlos Silva Mancilla, esposo de la víctima, confesó que la habría matado y escondido, haciendo creer a todos que la mujer huyó con otro hombre. Dos palas para abajo, le encontramos los zapatitos y ya empezamos que era efectivo que estaba ahí, enterrado, años, 24 años estaba enterrado ahí. Sus compañeros de trabajo describen al presunto asesino como una persona misteriosa y apegado a la religión. Nunca sospecharon de él, ni mucho menos que el cuerpo de quien sería su pareja por 15 años... ...estaría justo en el lugar donde desempeñaba labores de campo. No lo dejaba entrar acá en rojo. Y entonces nosotros, como tenía cerrín acá y allá, nosotros le un carcerrín de gusto de repente, antiguamente... ...y luego se enojaba. Después le puso candado acá, lo corroteaba para allá. Carlos Silva confesó el asesinato a una de sus hijas. Cada detalle y el lugar donde excavó para enterrar a su mujer... Según el relato de sus colegas, usó cal para ocultar el cadáver y cualquier evidencia que lo delatara. Aún es misterio saber por qué después de tanto tiempo reveló tan escabroso crimen. Como él estaba enfermo, tenía un marcapaso, le, le llegó dos palpasos o tres. Llegó a declarar porque ya seguramente eh, pensó que iba a fallecer para no llevárselo ese secreto. Le hizo hacer la, que diga la verdad. La víctima, madre de tres hijos y la quinta de nueve hermanos, trabajaba en Puerto Montt vendiendo flores y verduras junto a su mamá, ciudad hasta la que el presunto asesino la habría seguido más de una vez por celos. Siempre le decía a mi señora, si esta no, mi hija no se ha ido, mi hija la ha muerto el gallo, tiene que estar muerta por ahí. No, ese era mi pensamiento mío. ¿Y dentro de eso quizás alguna denuncia a usted? A... Bueno, esa denuncia la hizo mi hija. En 2007 la familia hizo la primera denuncia por presunta desgracia. Su hermana cuenta que con ayuda de videntes habría recibido señales de que Marisol estaba enterrada en Osorno. Tenían sospechas de él. Me fui con mi papá, arrendamos un colectivo, lo fuimos para arriba al club de campo, anduvimos sacando fotos. Yo le mandé fotos a ese caballero y él me dice el 99%, así clarito, el 99% ella está muerta, está en este lugar. María presentó los informes a la PDI, pero por insuficiencia de pruebas, la causa en ese entonces fue archivada. ¿Qué hacía él? Llevaba pastores, llevaba a hermanos de la iglesia porque él era evangélico. Llevaba a gente que era cristiana para que den declaración en contra de ella, que ella se había ido con otro, que lo había abandonado y quedaba ahí la investigación. Ahora la investigación la lleva al Tribunal del Crimen y por la fecha de ejecución del delito, la Fiscalía Local se declaró incompetente. Queda por su parte varias prisas de orden científico, en este caso establecer en forma 100% científica con ADN la, la identidad de la mujer, eh, así también recurrir a expertos a, a fin de que rápidamente ojalá podamos tener la causa precisa de su muerte. El cuerpo de Marisol se mantiene en el servicio médico legal de Osorno, pero no se descarta que sea trasladado a otra región para más pericias, mientras que el presunto asesino podría quedar en libertad, pues el homicidio es un delito que prescribe pasado los 10 años, por lo que se extingue la responsabilidad penal. La familia de Marisol no pierde la fe y clama justicia. Justicia, no porque fue un pecado muy grande que muy grande. Por lo digo esto. A otros, mi nietecito digo, como a los sufriendo otros sufriendo 24 años que voy a llegar a mi hija el 12 de julio de 1998 fue la última vez que se vio con vida a Marisola Bello y este es el último registro murió a los 36 años de edad y recién ahora su familia espera darle una sepultura digna todo después de una develación impactante cuyos motivos solo conoce quien dice ser el autor del crimen